Desde Escuintla, tierra de paisaje tropical, donde el mar se une con el cielo Transmite la primera estación de frecuencia modulada en el departamento Ritmo, ritmo, ritmo Punto 3